Ok, recuerda que las mejores playas están aquí en Puerto Plata City. Usted entra seco y sale mojado. No me quiero ir de Puerto Plata, me quedo después de la una, viene la dos. ¡Subite! ¡Que Puerto Plata no tiene ¡Qué bonito! Uh -huh. <risa> Este es el Parque Independencia del municipio San Felipe de la provincia de Puerto Plata. We got the other monument there, the hero of the restoration, General Gregorio Numero. So the first people that discovered this island, the history said that they were the Spanish, but we have the Arahuaco State of people that came here from it Venezuela, Puerto Rico, and Cuba. Bueno, sí, sin lugar a dudas que en todos los parques de cualquier parte del mundo uno de los principales atractivos son las palomas. Aquí están. Siempre te vemos aquí en el parque Independencia. ¿Qué tú haces aquí siempre? Yo aquí cuido las aves, las palomas, limpio los zapatos. Aquí yo estoy completo. Oh my God. me encanta eso. ¿Cómo te va aquí? Bien, gracias papá Dios, porque eh, mientras uno tiene hay pueblo y hay mundo, lo tiene todo. Y, y primero Dios, ante todo. Escuché que tú eres un especialista en trabalenco. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú sabes hacer? ¿sí? Yo hago trabalenco, pero de Puerto Plata. Todo lo que tenga que ver con Puerto Plata, pues, yo lo hago. Pues, pues tírale uno a la gente de Félix Corona Ya. Yeah. Allá, vamos allá, desde aquí el Twitter móvil de Puerto Plata City. Puerto Plata City, la única que tiene solicitud de mirar la lengua los live, como tan bello, no me utiliza muy, muy pronto cartera de cuatro vías, si usted ve una ballena manejando una patana, no se asuste que yo soy parte de Puerto Plata, tengamos fiteatro con vista al mar y hasta la ballena. Okay. Recuerda que las mejores playas están aquí en Puerto Plata City. Usted entra seco y sale mojado. No me quiero ir de Puerto Plata, me quedo después de la una, a la dos. ¡Supite que Puerto Plata no tiene dos, ¡Qué bonito! Uh -huh. <risa> <risa> no me <quedo> rápido. <risa> Yo no sé si la gente te va a entender. <risa> porque, <risa> pero sí. Es bastante rápido. Sí, sí, yeah, yeah, yeah, yo creo que se trata de que Pero estas, esta palomas veo que están bastante gordas toditas. Ah, sí, están bien, eh, son, sí. son una ave sana. Son sí. una ave que están en buenas en condiciones. Sí, sí, Porque sí. lo que se alimentan con maíz. Y, y uno se la puede comer. No no no, como, no, no, no. es una ave protegida, porque ahí fue que posee el Espíritu Santo. Es una no ave, se, puede comer. se esa es una ave sagrada. No se puede comer. Eh, eh. Eso es eh, al contrario, proteger. Eh, to, hay que proteger el medio ambiente. Por pues la proteger las aves, eh, para que haya río, la montaña, porque ellas son las que riegan las semillas. Para ah. que hoy estemos abajo de estos árboles bendito, que nos digo Papá Dios. Eh, es pues por las aves. Eh, hay que darle gracias a Dios, a nuestro padre, celestiales. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú haces? Aparte de estar montado en el burro, que ya de por sí es un gran atractivo, gira un poquito para que te vea la cámara. Sí. Sí. Ajá. Sí. Desde que estaba la otra gestión, yo estoy aquí. Sí. ¿Y tú el sabes, señor la Julio la decisión, Monte. Sobre... Un poquito ahí de lo que ellos me dicen Pero algo. Los turistas les gusta lo que tú haces. Sí, sí. Y aquí estamos ahora en el paseo de Doña Blanca, a menos de un minuto del Parque Central, uno sin duda uno de los más atractivo turístico del municipio San Felipe de Puerto Plata. Mm -hmm. Isidro Rainieri y Bianca Francescini de Rainieri Doña Blanca llegaron a Puerto Plata en 1898 desde Emilia, Romagna, norte de Italia. La familia Rainieri operó uno de los hoteles célebres de nuestra historia reciente, el Hotel del Comercio, el que más tarde cambiaron su nombre a Hotel Europa. Desde el Paseo de Doña Blanca, te invitamos a suscribirte a este tu canal Félix Corona Presenta Sí, a pocos metros seguimos caminando y nos encontramos con este atractivo lugar que se ha convertido en una calle peatonal Vamos a ver qué dicen estos letreros aquí primero Aquí dice... Okay. Ah, Bueno, aquí está anunciando las tiendas que hay para este lado Bueno, y ahora como ustedes pueden ver, nos encontramos en la calle de la Sombrilla. Miren ustedes cómo es todo esto aquí arriba. Esto está repleto de turistas. Bueno, aquí la calle de la Sombrilla tiene muchos atractivos. No solamente ver las hermosas sombrillas que están allá en el techo, sino que también tenemos... ...heladería, cafeterías, barbecue muchas cosas interesantes puede encontrar el turista aquí en la Calle de la Sombrilla. Todos estos hermosos atractivos que hemos presentado en este día están alrededor del parque central del municipio de San Felipe de Puerto Plata. A tan solo un minuto hacia la parte oeste del parque se encuentra ...el Paseo de Doña Blanca y también se encuentra aquí en la Calle de las Sombrillas. Bueno, aquí y sinceramente, me he encontrado con mi gran amigo de muchísimos años... desde que éramos jovencitos los dos, Rafael, que trabaja aquí para la Catedral de San Felipe. ¿Cuántos años tienes tú aquí trabajando? Yo sí, ya tengo 12 años, más o menos, sí, 12 años. ¿Qué historia tú me puedes contar brevemente de esta catedral aquí? ¿Cuánto tiempo tiene de catedral esta edificación aquí? Bueno, como catedral fue, se erigió catedral en el 2005. Eh, fue su primer obispo, Gregorio Nicanor Peña, Luego él fue trasladado a la diócesis de Higüey. Una vez que fue trasladado allá, se erigió un nuevo obispo para nuestra diócesis. Eh, no se cogió ya un obispo ya que tenía ya una trayectoria, sino que se hizo un nuevo obispo que es el que, que se tenemos, entrenó aquí. se entrenó aquí también. El obispo Cormier Julio César Corniel Amaro. ¿Se entrenó como obispo en esta diócesis? En esta diócesis. Entonces, eh, y también Julio César, eh, Gregorio Nicanor Peña, también fue su primera experiencia como obispo. O sea, que nosotros hemos entrenado dos obispos. Eh, Gregorio Nicanor Peña se hizo obispo para nuestra diócesis. y También Julio César Coniera Amaro se hizo obispo para nuestra diócesis como segundo. Es el actual hoy. Ok, y... Vemos que muchos turistas de los cruceristas vienen aquí, a entran a la iglesia. ¿Hay algún horario que algunos turistas participan de la misa? ¿O alguien que les explique las cosas de la iglesia a los turistas? Bueno, eh, normalmente los horarios de misa casi vienen, pero no participan. Sí vienen, entran, tiran fotos. Y en los demás horarios que, que tienen la llegada de los cruceros, eh, ...entran al templo, se sientan, el guía le da una explicación... ...y ya luego brevemente se van con una idea de lo que es nuestra catedral. Porque veo que la catedral está abierta todo el día prácticamente... ...eso quiere decir que la gente tiene libertad... ...de venir aquí, entrar y salir sin problema. Esa es la idea, de mantenerla siempre abierta para que... ...nuestro visitante, o sea, nuestro turismo puede haber nuestra cultura, por lo menos en cuanto a la arquitectura de esta catedral. Esta catedral fue terminada en el 1827. O sea, como Pero ya... antes de la independencia de la República, entonces. Sí, ya era una parroquia, eh, no estaba terminada así como está ahora. Luego la, la comenzó y esta arquitectura que tiene hasta hoy se hizo y se terminó ya en el tiempo, lo hizo Trujillo. En ese tiempo se terminó, duró 40 años. Todavía permanece, Sí. Entonces, yo lo que les invito es a reflexionar y a tener nuestra fe puesta en el que viene, en el niño Jesús que viene para salvarnos, que no es un cuento chino, que Jesús viene, que está, que quiere salvarnos y que quiere ayudarnos. Por grande que sea nuestro problema, aquí el Señor nos da un consuelo. Y eso es lo que esperamos siempre. Muchísimas gracias, Rafael, por tu amabilidad. Siempre estamos a su orden. Usted sabe que usted es de lo mío y que cualquier cosa que necesite estoy gracias. aquí. Muy bien, muchísimas Bendiciones gracias. Bendiciones de Puerto Plata City para aquí. No me quiero ir de Puerto Plata, yo me quedo. ¡Qué bonito me quedo con el patrón aquí! Sufice Que el patrón no se quiere ir de Puerto Plata. ¿Por qué? Oh. Porque aquí hay de todo. Aquí hay sábana para todo Bendiciones para todos. Aquí, acompañado de Doña Blanca, nos despedimos de ustedes de este recorrido que hemos realizado alrededor del Parque Independencia del municipio San Felipe de Puerto Plata. Muchas gracias por estar ahí. Dios le bendiga mucho.